Hola, llegamos a una semana en que nos vamos a ocupar especialmente de dos ámbitos. Uno, la vida familiar y cómo esta vida familiar se ha visto también afectada por eh, los, las obligaciones que ha demandado el, el proceso sanitario frente a la pandemia. Y dos, la salud mental porque una y otra además están muy ligadas, no solamente tenemos que preocuparnos del contagio o no contagio, sino también qué significa para la vida de una persona, niño, niña, joven, adolescente, adulto, persona mayor, hombre, mujer, el hecho de estar durante un considerable lapso dentro de un espacio del cual no puede salir o sale en muy contadas ocasiones. Por eso vamos a escuchar en primer lugar un contexto de, de teoría al respecto y de reflexión al respecto en manos de la coordinadora del programa de especialistas de medicina familiar de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la doctora Mónica Nivelo Clavijo, a quien desde ya saludamos y agradecemos que comparta este saber con nosotros y con los participantes y las participantes de este curso. Y en segundo término vamos a complementar lo que nos exponga la doctora Anivelo con la participación de un especialista psiquiatra, el doctor Tomás Cerón, quien será entonces, eh, con quien realizaremos una eh, conversación Profundizando en algunos aspectos ya más de índole concreta práctica que nos permita tener herramientas para eh, analizar los procesos de salud mental que podemos estar desarrollando durante esta pandemia y particularmente durante el periodo probablemente más difícil de ella que es efectivamente las cuarentenas que debemos llevar en nuestros en nuestras respectivas zonas. Muy bien, entonces dejo con ustedes en primer lugar a la doctora Mónica Nivelo para la primera presentación y nos encontramos al cierre de esa presentación para conversar con el doctor Tomás Cerón. Que estén muy bien. Un gusto. Buenas tardes, Cristian. Eh, primero que nada, agradecer la eh, invitación a participar en la Universidad Abierta de Recoleta, en el contexto de la contingencia sanitaria que vivimos, este momento se hace prioritario el participar y dar a conocer, divulgar el conocimiento a la comunidad de modo que puedan trabajar y cuidarse dentro de sus hogares. Entonces, precisamente ese será el tema que trabajaremos ahora, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que eh, las personas pueden tener en su domicilio para cuidarse de la pandemia por COVID-19. ¿De qué hablaremos en este video? En primer lugar, vamos a hablar de la salud en la familia y luego vamos a ver cuáles cuidados hay que tener en la eh, familia según las etapas de vida, según la edad, ¿ya? Veremos primero entonces los cuidados en familia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los cuidados en familia? Se trata de, por ejemplo, mantener el contacto social y trabajar la empatía. ¿Y a qué se refiere? A que debemos acoger y permitir ser acogidos, poder tener espacios de confianza para poder compartir nuestras inquietudes, nuestras necesidades de todo tipo, emocionales, afectivas y, por qué no, también las necesidades materiales. Poder conversar acerca de lo que está pasando, de lo que nos está angustiando, qué significa esto de la pandemia, puesto que la anterior pandemia fue hace 100 años, la actual pandemia para todos es una experiencia, un hito biográfico, va a ser parte de nuestra historia como humanidad, así como personal. Por tanto, se espera también que las personas utilicen las redes sociales y los medios tecnológicos para que puedan mantenerse conectados que esa es una de las ventajas que contamos como una sociedad globalizada, ¿no? a través de las tecnologías, poder comunicarnos tanto con la gente que está cerca como la gente que está muy lejos. Y en un contexto de, actual de migraciones, de grandes movimientos eh, humanos, la tecnología nos puede servir también para poder mantenernos con gente que está lejos de nosotros, pero que para nosotros es importante. Y en ese sentido, también es importante que demostremos empatía para que las personas que están afectadas puedan también eh, sentirse acogidas. Y al nosotros ayudar a los otros de la misma manera, nosotros también nos sentimos eh, de una mejor manera, de un, en un mejor estado emocional. ¿no? También es importante eh, ser, eh, manifestar nuestro agradecimiento para las otras personas y entre esos puede ser para las personas que nos cuidan y las personas también que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la salud, las personas que trabajan en todos los servicios que son indispensables para eh, nuestra cotidiana, ¿no? La gente de los supermercados, de las farmacias, de una feria, etcétera, así también vamos a ver que la aparte de esto eh, podemos también pedir este eh, apoyo a distintas eh, eh, comunidades, grupos, ¿no? Y respecto de eh, mantener el contacto social y trabajar la empatía, ¿no? Podemos ver que hay posibilidades diversas, ¿no? Y no solamente mantener el contacto y la, cuidar la empatía. También es importante que accedamos solo a información oportuna y de calidad. ¿Y qué significa eso? Acceder a eh, información oportuna y de calidad implica que nosotros estemos atentos a elegir buenas fuentes. Fuentes que sean acotadas, no buscando... Eh, un sinfín y en la típica de buscar eh, las eh, las noticias más llamativas que puedan implicar un, una situación de desgaste eh, moral de desgaste emocional buscar también acceder a información dentro de determinados horarios no focalizar la atención en lo negativo, fijarse más en eh, lo positivo. También vamos a ver cómo definir estrategias para satisfacer nuestras necesidades básicas, es decir, la, las necesidades que tienen que ver con nuestro... Eh, prevención del contagio, por ejemplo, ¿no? Proveer y cubrir necesidades fundamentales, por ejemplo, de alimentación, evitando, por ejemplo, el acaparamiento, ¿no? En este, el definir estrategias para satisfacer necesidades, están el establecer estrategias para cubrir necesidades de cada día, ¿no? ¿No? establecer eh, qué personas pueden ayudarnos, ponernos de acuerdo en qué días, en qué lugares podemos ir a comprar víveres, artículos de aseo, eh, elementos de desinfección, elementos de protección, como ya todos sabemos que está indicado el uso de las mascarillas, si fuera necesario eh, guantes, protectores faciales, etcétera, y recordar siempre, siempre el lavado de manos. Dentro de todos los cuidados eh, hay que recordar lo básico, agua y jabón. Así también privilegiar la compra de artículos en, a pequeños productores. ¿no? Podemos ayudar así a los comercios locales. Eh, también también podemos ver el, el desarrollo de rutinas al interior del hogar. Y para esto, ¿qué significa poder desarrollar rutinas al interior del hogar? Implica más que nada tener horarios, levantarse todos los días a un horario que a uno le quede cómodo, pero que esté también eh, eh, acorde con las exigencias de nuestro eh, desempeño, si sí, estamos trabajando, estamos en teletrabajo, tener el horario muy similar al que solemos tener si vamos al trabajo. Los estudiantes, los niños, nuestros hijos, eh, procurar que también tengan una hora de levantarse, de participar, porque casi todos están ya en... Eh, la teleeducación, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, mantener la vida cotidiana, lo más cotidiana posible. Báñese, vista ropa cómoda, haga un plan de actividades diarias al interior del hogar en el que participe toda la familia. Incorporen lo posible a todos los integrantes del hogar. Distribuye equitativamente las, las tareas, recordando que sin distinción de, de género planifique junto a la familia estas actividades de modo que eh, todos participen y todos puedan estar atentos a las necesidades de, de todos ¿no? o sea de cada uno y entre todos eh, Puede incluir en la rutina diaria tiempos para realizar actividades relajantes, placenteras, aprovechar la oportunidad de hacer todo aquello que deseaba realizar en el hogar, pero que no disponía de tiempo para concretar. Puede ponerse ciertas metas que sean realistas y con logros que entreguen una sensación de control. ¿no? Esas son las... Eh, eh, propuestas respecto de establecer las rutinas de cuidado también en la familia. ¿Qué rutinas además podemos establecer en la familia? Eh, como decíamos, esto de las metas y con logros que puedan verse, eh, que dan una sensación de control. Concentre su atención y energía en el aquí y el ahora. ¿no? Eh, resguarde mantener horarios de alimentación. ¿no? Eh, trate de comer saludable y balanceado. ¿no? Eh, mantenga la higiene del sueño. Realice actividades físicas regular. entre otras actividades muy bien vamos a ver ahora qué son los cuidados de salud integral según la edad como todas las cosas eh, no es lo mismo cuidar de un pequeño que los cuidados que requiere un adulto o un adulto mayor entonces hemos definido para cada etapa de ciclo vital para cada grupo de etario algunas eh, propuestas de cuidado así por ejemplo tenemos para los preescolares qué cuidados podemos eh, pueden requerir los preescolares los preescolares en general pueden presentar algunas reacciones que pueden ser esperables como reacciones como el miedo, el estar solo, las dificultades para dormir, puede presentar pesadillas, también eh, descontrol de fínteres como orinarse en la cama, cambios de apetito o presentar también un comportamiento distinto al habitual, ponerse un poco quejoso, hacer berrinches o aferrarse a los padres, ¿no? a lo mejor pueden ellos querer pasarse a la cama, ver cómo los ayudamos y los acompañamos un momento para poder después dejarlos en su cama, ¿no? Y finalmente, como han dicho los últimos estudios, ¿no? El colecho no es terrible. Los niños algún día van a salir de la cama, ¿no? Y en este tiempo quizás eh, poder permitirles ciertas cosas que dentro del, del cotidiano suelen no hacer. Entonces es, es un tiempo especial, entonces hay que, eh, nos tenemos que organizar también de forma especial, de modo que podamos eh, hacer que nuestros niños puedan conservar la calma, acogerlos, que puedan ellos ser contenidos, contener, entender sus emociones o comportamientos, fomentar sus expresiones mediante el juego, una creación de cuentos. Muchas veces los niños no pueden explicar qué es lo que exactamente sienten, pero si uno los guía o los invita, los induce a contar, a, a crear una historia, él puede a través de esa historia expresar sus inquietudes, ¿no? Los podemos también eh, invitar a realizar actividades en conjunto, como bailar, cantar, hacer manualidades, ¿no? Eh, actividades, en fin, que eh, motoras, cuyo eh, uso del tiempo les permita también, eh, de alguna manera, usar su energía y crear cosas también, ¿no? Se espera también que se evite la sobreexposición a noticias, eh, a informaciones que puedan causar temor o angustia en el niño. ¿no? Es decir, absolutamente cuidado con las pantallas, cuidado con la eh, televisión y con el uso de, de celulares de, eh, para niños sin que tenga la supervisión de los padres, ¿no? Eh, promover y planificar actividades relajantes y confortables. Ayuda mucho a que nuestros niños preescolares puedan estar mejor. Vamos a ver ahora qué podemos trabajar con los escolares, ¿no? En los escolares es importante también que tengamos en cuenta ¿Qué reacciones pueden ser esperables en ellos? Pueden presentar también irritabilidad, llanto frecuente, un comportamiento que nosotros lo podemos tomar como agresivo, pero es su forma de expresar su malestar, o pueden estar re, algo retraídos, pueden tener dificultades para dormir, pesadillas, y sobre todo... Eh, hay que fijarse si comienzan a presentar cambios de apetito, ¿no? Que pueden estar eh, significando una satisfacción respecto de, de sentirse ansiosos, ¿no? Por eso es importante estar atento a, esas, a esos cambios de apetito. Molestias físicas como dolor de cabeza, molestias estomacales, también podrían ser parte de una expresión de, en la etapa escolar eh, y ante esto eh, ¿qué podemos hacer? ¿qué podríamos hacer como familia, como padres para que los niños escolares puedan enfrentar esta situación? Podemos acoger y validar sus emociones podemos también eh, explicar la situación ¿no? de modo que el niño pueda lograr tranquilidad. Comentarles qué significa la cuarentena, ¿no? Cuando las personas entienden, cuando los escolares que ya son capaces de entender significados y procesos, uno puede explicarles para qué, para qué se hace la cuarentena, por qué tenemos que estar confinados. Indicarles que es para resguardar tanto nuestra salud como la de los demás, ¿no? Enseñarles lo importante que es que esta, eh, eh, esta estrategia sanitaria, ellos comprendan que la hagamos no solamente por nosotros, sino también por los demás, ¿sí? Mantener rutinas resguardando horarios de juego, de lectura, de ejercicios, de actividades que puedan hacerse, por ejemplo, estiramientos, también tener en cuenta que como ellos están eh, ya escolarizados, eh, tener un horario para las actividades académicas que puedan eh, enviarle desde su establecimiento, establecimiento educacional, digo, ¿no? Así como también compartir las actividades domésticas, ¿ya? Eh, es bueno también flexibilizar horarios, flexibilizar eh, reglas habituales, pero que siempre van a requerir límites, ¿no? Y proveer el uso, promover el uso de, de tecnologías para mantenerse en comunicación con otros miembros de la familia y también con las eh, amistades, ¿no? Y, y además limitar la exposición a medios eh, y noticias que puedan también generar angustia no bien ahora vamos a ver el, los cuidados que hay que tener en los adolescentes veamos eh, lo que se recomienda para los adolescentes no no es ya tanto como para los niños y los escolares que uno tiene como tips y cosas más generales no para los adolescentes tenemos que eh, ser más amplios y conversar con ellos, cosas sobre las que ellos pueden hacer, pueden producir un cambio y también que puedan eh, tolerar las cosas que no pueden hacer cambios, ¿no? Entre eh, esas decisiones pueden estar la, la, el hecho, por ejemplo, de compartir con sus amigos pero también hacer trabajos para la comunidad, por ejemplo, el, eh, fijarse si en el barrio hay algún adulto mayor que está solo o alguna familia que está enferma y pudiera necesitar eh, de, algún, de que se le haga algún trámite o que se le haga alguna compra, un adolescente podría organizarse con los amigos de modo que pudieran realizar ciertos apoyos recordando siempre tener el cuidado de mantener el distanciamiento físico y las protecciones debidas ¿sí? eh, y por otro lado cómo eh, a entender y aprender a tolerar que hay situaciones que hay fenómenos que eh, él, en, en los jóvenes él, y en nuestro adolescente en sí, no va a poder controlar, no va a poder hacer nada, ¿no? Y en ese sentido, eh, conversarlo para que pueda sacar a, a, a flote todas las, las inquietudes, y, ¿por qué no?, a lo mejor el, la impotencia de no poder hacer algo, ¿no?, dado que en su etapa de vida eh, ellos se sienten todopoderosos, ¿no?, que se las pueden todas. Entonces, esta situación de impotencia puede causar un malestar. Entonces, tener espacios familiares para que ellos eh, expresen, puedan abrir sus inquietudes, sus molestias, ¿no?, Veamos ahora los cuidados que podríamos tener con la población, con las personas adultas mayores que viven con nosotros, ¿no? ¿Qué eh, es recomendable para ellos? Siempre en lo posible se prioriza que mantengan el contacto, ya sea a través de teléfonos, de redes sociales, de videollamadas, ¿Qué pueden hacer ellos si ya son eh, más expertos en el uso de las tecnologías digitales? Y si tenemos eh, familiares que no son tan diestros, los integrantes de la familia que tienen esas habilidades, tratar de enseñarles o tratar de mantenerlos en contacto, ¿no? Llamarlos, estar atentos a sus necesidades, a sus necesidades este, afectivas o simplemente de conversa ¿no? que tenemos todos los seres humanos. Cuidar las rutinas de sueño, de alimentación, mantener los tratamientos médicos ¿no? eh, y todas las medidas de prevención que debemos acatar en esta época. ¿no? Eh, es importante que se evite la automedicación. Así también podemos eh, evitar el consumo de alcohol como método para sobrellevar la situación. Es bueno conversar con los adultos mayores tratando de detectar ansiedad, pues es la ansiedad la que puede producir, inducir a un consumo de alcohol. ¿no? Y eh, pedirle también a los adultos mayores... Que también sigan la información oficial y nunca sigan indicaciones sin asegurarse que son oficiales. ¿Ya? Vamos a ver ahora eh, el cuidado que tenemos que tener ya con ciertos... Eh, dentro de ciertas poblaciones específicas, ¿no? Así, por ejemplo... Tenemos eh, los cuidados que podemos tener con, que debemos tener, sobre todo con las mujeres. Hemos visto en las noticias cómo ha aumentado el nivel de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, eh, y que suele ser más eh, focalizado en las mujeres. ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar a las mujeres como en esta eh, contingencia? ¿Mm? reforzar redes de apoyo con familiares y entre mujeres colectivizar las labores de cuidado poner atención al estado de ánimo, pasar tiempo a solas o con amigas, atender pequeños eh, cambios en la pareja que pudieran indicar eh, necesidades de otro tipo de cuidados los, eh, los naneas que son los niños eh, y adolescentes con necesidades de atención especializada ¿no? a ellos muy atentos de seguir su, las indicaciones que bueno, les hayan entregado los especialistas, el equipo de salud y que los, que los guía en su cuidado. ¿no? También las personas en situación de discapacidad, que si en una época eh, normal ya para ellos es difícil la, la cotidianeidad, es importante que en este tiempo de contingencia sanitaria, tengamos, estemos muy atentos de sus necesidades. Así también, eh, eh, otro tipo de eh, personas o que puedan tener necesidades especiales, es, esa es la idea. Lo importante es que tengamos en cuenta quién puede estar más... Eh, en situación de vulnerabilidad. ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo nos podemos cuidar no solo como familia, sino también con nuestros vecinos. ¿Mm? La propuesta es mantener la comunicación, brindar compañía, generar una red de cuidados para los que se encuentran viviendo solos, apoyar con soluciones prácticas, compartir Información oficial, informándoles con claridad, con lenguaje simple, atendiendo sus consultas, sus dudas, teniendo eh, disponibilidad de repetir informaciones. Eh, recomendar medidas para mantenerse activos dentro del hogar, reducir el aburrimiento. Así pues, de, con estas recomendaciones, con estas ideas, es que esperamos que como comunidad, como familia, salir adelante para que de este modo eh, podamos volver a encontrarnos como comunidad. Y por eso les dejo la pregunta reflexiva. En este video, ¿de qué hablamos? ¿Qué significa para usted esto de el cuidado en familia y el cuidado según cada etapa de edad? Muchas gracias por la invitación, como dije al inicio, y como Universidad de Chile, como Departamento de Atención Primaria de Salud, estamos a su disposición, El, lo que podamos apoyar para que todos podamos salir adelante en esta pandemia. Gracias. Muchas gracias. Ha sido la presentación de la doctora Mónica Nivelo, coordinadora del Programa de Especialistas de Medicina Familiar de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Agradecemos a la doctora su tiempo, su disposición, su gentileza y pasamos entonces a la segunda etapa de, nuestro, de nuestra videoclase de esta semana y para ello recibimos con mucho agrado al especialista, al psiquiatra, al médico que se ha dedicado en buena parte de su desempeño profesional al trabajo voluntario en temas de familia, en, en el ámbito, por supuesto, de salud mental y que hoy día, de hecho, todavía eh, se desempeña incluso presencialmente en trabajo de apoyo en eh, salud primaria de salud del ámbito mental en la Municipalidad de Loprado. Es un agrado, entonces, recibir al doctor Tomás Cerón con quien conversaremos entonces algunos aspectos abordados por la doctora Nivelo y eh, profundizaremos algunos eh, elementos que tienen que ver con la realidad con el desarrollo concreto de esta situación que hemos llamado la salud mental durante la pandemia un gusto de saludarte estimado doctor Tomás Cerón y esperamos conversar. Muchas gracias Estimado, ¿cuál es la importancia de hablar de salud mental en tiempos de pandemia? ¿Por qué esa relevancia? Eh, bueno, la salud mental en nuestro país es un área que está bastante eh, al debe en, a nivel estructural, eh, en términos de, de ingresos a nivel estatal, etcétera. Entonces, pareciera que esas brechas sanitarias se hacen mucho más evidentes en situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora. Eh, además la misma crisis por, por defecto ya en el fondo por eh, el temor a que pasen, muy, pasen cosas que nos enfermemos, que se enferme gente la incertidumbre, el miedo a perder el trabajo, etcétera, son muchas variables que están influyendo en nuestra calidad de vida y eso interfiere directamente en nuestra, en nuestra salud mental entonces eh, muchas de las dificultades de, en salud mental y psicológica, psiquiátrica se ponen mucho más en evidencia en situaciones de estrés que son desconocidas para nosotros como es, eh, es una pandemia. Hagamos una distinción ahí, doctor, eh, respecto a cuidados psicológicos y cuidados psiquiátricos, ¿no? Eh, que en general, en el lenguaje común, tienden a homologarse, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces... ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados psicológicos y en cambio de, su, de cuidados psiquiátricos? ¿Hay unos más que otros en estos contextos o uno puede dar origen a otros? Es difícil, de, o sea, es difícil dar una explicación eh, como que fuera una, una línea divisoria clara en el fondo. Ambas, sí. la psiquiatría y la psicología, son, son disciplinas complementarias y. Eh, Claro, la, la psiquiatría tiene que ver con el área más médica de, de, de las patologías de salud mental y lo psicológico tiene mucho más que ver con aspectos más biográficos, vivenciales, experienciales. Eh, pero o sea, es difícil diferenciarlo, a veces los síntomas psicológicos son tan intensos o tan invalidantes que pueden requerir manejo psiquiátrico, que puede implicar farmacología, etc. Ahora bien, eh, es frecuente también entender que hoy buena parte de los tratamientos en salud mental se vinculan, por lo que tú dices, con los dos ámbitos, ¿no? un tratamiento uh -huh. integral que incluya el, la atención psiquiátrica y por lo tanto podría llegar a ser farmacológica también, y la atención psicológica que tiene que ver con las experiencias personales, ¿no? Aquí uno claro. ve que la situación seguramente va a estar en esa línea porque es una experiencia para muchos esto de estar en, en la casa y de no poder salir inédita en sí. la vida personal, ¿no? Y por lo tanto difícil de eh, sobrellevar. De tramitar, claro. De hecho, para los que nosotros, para quienes trabajamos en el sistema público tratamos de, especialmente en este contexto, trabajar en equipo. Y ese equipo siempre está eh, vinculado a un equipo multidisciplinario que trata de abordar al paciente desde las distintas esferas de, de, del ser humano, en el fondo. Los aspectos psicológicos, los aspectos eh, sociales, los aspectos laborales. Entonces, tratamos de trabajar en equipo con asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, técnicos en rehabilitación, eh, psiquiatras. Entonces, se trata de un abordaje integral de la persona. Perfecto. Ahora bien... Precisamente en ese ámbito la manera de, de enfrentar este encierro personal a veces y familiar en otros casos uh, se ha relacionado con lo que se ha venido a llamar distanciamiento, ¿no? Algunos hablan de distanciamiento social, que a mí me parece gravísimo sostener mucho distanciamiento social y otros de distanciamiento físico, ¿no? Y, y no son lo mismo, no debemos entenderlo bueno. del mismo modo a pesar de que una vez más se tienden a ser sinónimos, ¿verdad? Claro, en el fondo eh, el lenguaje construye realidades, uh -huh. entonces en estos momentos donde hay una pandemia que está eh, difícil de manejar afuera y necesitamos mantener cuarentena, en muchas comunas son obligatorias y en otras son más bien, más bien voluntarias, pero lo ideal del panorama es hacer cuarentena eh, lo que no se quiere, en el fondo, es que haya distanciamiento social. El distanciamiento físico tiene que ver con evitar el contacto físico cercano prolongado con otras personas con medida sanitaria, pero eso no tiene que implicar necesariamente que nosotros nos distanciemos de aquellas personas que son significativamente cercanas para nosotros. O sea, no tenemos que alejarnos de nuestros vínculos porque son los vínculos sostenidos en el tiempo los que nos permiten estar mucho eh, más tranquilos o llevar de mejor manera la, la pandemia. Vale, hay una tendencia, sí, claro, cuando uno se aísla desde el punto de vista físico, también hay una tendencia como al aislamiento social, ¿no? Tal vez por eso, eh, ¿cómo hacemos para...? Mantener el, el contacto y sobre todo el querer mantener el contacto, ¿no? Porque de pronto el, eh, esta experiencia de la soledad o de la soledad con un grupo muy específico de personas nos puede efectivamente distanciar también de los amigos, los contactos del trabajo, eventualmente. ¿Y eh, qué hacemos para mantener este este contacto social? Mm. Ahí eh, hay que darle un poquito de créditos a la tecnología, que yo creo que, que uno habitualmente tiende a satanizarlo un poco, pero en estos contextos pareciera ser un, un, un amigo más que un enemigo, y en ese sentido echarle mano a la tecnología de videollamadas, llamadas telefónicas, la mensajería, para, para estar siempre acompañándose es súper importante eh, tratar de mantener sus espacios personales, pero que eso no implica aislarse del resto. Entonces, el acompañarse, el acompañarnos, es una tremenda ayuda para aliviar un poquito las cargas, y en ese sentido, también tratar de sostener ciertos rituales o ciertas conductas eh, que eran parte de nuestras rutinas. Por ejemplo, si te juntabas a almorzar con la familia los domingos, ahora puedes hacerlo quizás por llamada o por videollamada. Pero en el fondo, tratar de darle continuidad y sostén a eso que uno trataba, que uno tenía de, como rutina social y afectiva previa. Eh, es súper importante mantener ese elemento. Perfecto. Ahora bien, ¿qué signos, qué síntomas podemos empezar a mirar, a tomar en cuenta de que efectivamente esta crisis sanitaria está afectando nuestra salud mental? Mm. Algunos elementos que uno pudiera tomar conciencia personal o estar revisando permanentemente para claro. detener eventualmente una, un crecimiento de ellos, ¿no? Eh, de manera claro. que, si bien nos va a afectar, no nos afecte tanto. Exacto. Eh, es normal que pasen muchos fenómenos psicológicos, emocionales, e incluso cambios de, de hábitos del sueño, etcétera, porque... Estamos sometidos a, situaciones, a una situación de estrés bien importante por muchos motivos. Eh, podemos presentar un, un abanico y un espectro muy amplio de sintomatología que puede ir desde dificultades para dormir, desde momentos de angustia, ansiedad, sensación de tensión. A veces podemos estar con más apetitos que otro día, eh, retraimiento incluso en algunos momentos, irritabilidad. Eh, son muy, múltiples los síntomas. Lo importante es, en el fondo, ir reconociendo estos síntomas y ver en qué medida estos síntomas están influyendo en mi calidad de vida y me están impidiendo realizar mis actividades eh, normales, entre comillas, en el fondo, las actividades que tengo planificadas para el día. En ese sentido, es bueno, entonces, planificar, ¿no? Tener una uh -huh. rutina eh, al menos de un día para otro, saber que al otro día tengo que hacer esto, lo demás allá, porque en el vacío, me imagino yo, por ejemplo los fines de semana, que no hay actividad no. normalmente, pero además en este contexto pueden ser todavía más dificultosos, ¿no? De todas maneras, lo que se recomienda en general es tener una planificación de actividad a, a corto plazo, eh, donde mantengamos eh, ciertas rutinas de trabajo, estudio en el caso de los niños, eh, Cumplir un mínimo de actividades que nos, nos permiten sostener nuestro, nuestros rendimientos, pero que ese, esa planificación sea flexible también. O sea, por ejemplo, si yo tengo determinado trabajar de tal a tal hora, también entender que quizás mi rendimiento va a ser un poco menor que, que lo que sería habitualmente. Eh, si estás viviendo en familia, también es importante planificar algunos eh, momentos de, de compartir juntos, de tener eh, momentos de de jugar, de ver una película, pero también tener momentos a solas, ya que estamos conviviendo todo el día con alguien, eh, tener momentos a solas y espacios personales. Entonces, la idea es mantener y equilibrar estas rutinas que nos, nos den continuidad y nos den organización, pero también con flexibilidad y acogiendo que es un momento particular. Entonces, eso es súper importante. Y los fines de semana tratar de eh, aprovechar de, de mantener los contactos sociales, de hacer alguna actividad lúdica, eh, o de recreación con, lo, con los cercanos, ya sea eh, de forma remota o de forma familiar, intradomiciliaria sí. en el fondo. ¿Alguna consideración especial para las personas que particularmente en algunos lugares de la región metropolitana son muchas más de las que uno tiende a suponer que viven solas, ¿no? De distintos oh. estratos, eh, de distintas edades, luego vamos a hablar un poco de diferenciando edades, pero en general, las personas que viven solas, ¿no? ¿Qué, qué agregan a estas consideraciones que tú has señalado? Eh, bueno, primero, lo que, retomar un poco lo que decía al principio. Eh, uh -huh. Está bien de repente estar un poco más replegado, es comprensible dentro de este contexto, pero tratar de que eso nos sea sostenido. Tratar de mantener algún contacto, algunos eh, vínculos cercanos a quien transferirle y contarle las cosas que me están pasando y compartir también. Eh, el, el aislarse en términos afectivos también puede hacer que la mochila se nos haga un poquito más pesada entonces es importante mantener ese contacto afectivo que nos, nos, nos permita tener un soporte mutuo en el fondo para distribuir un poquito las cargas emocionales Perfecto, vamos entonces tratando de establecer algunas sugerencias recomendaciones, puntos de atención por rango etario ¿no? Uh -huh. Partamos por las personas mayores que tienen, para mí, gusto un doble, una doble perspectiva: el cuidado de ellos, pero hay muchos aspectos en los que ellos y ellas no dependen solo de sí mismos, sino también de oh. quienes son sus cercanos y que ahora no pueden estar físicamente con ellos, ¿no? Claro, los adultos mayores tienen un, una dificultad extra en estos momentos en la medida que tienen algunos de ellos pueden tener dificultades en la movilización. O, o muchos de ellos tienen enfermedades crónicas que los exponen a tener mayor riesgo de, de contagio, y también a veces la tecnología se les hace mucho más difícil eh, de manejar. Entonces en ese sentido se les puede ver un poco más dificultado eh, este proceso de pandemia y la, los mecanismos de adaptación a la misma. Eh, ahí lo que yo sugiero en el fondo con los adultos mayores es que ellos mantengan el contacto con su familia y estén súper eh, conectados al momento de pedir, pedir ayuda. Planificar y coordinar, por ejemplo, cosas tan simples y tan prácticas como las compras, por ejemplo, eh, y que la familia esté muy atenta a, eso, a, eso, a esas necesidades. Que en la medida que se pueda, los nietos, los hijos, eh, les enseñen a, a utilizar la, la tecnología, que planifiquen cuándo comprar y cuándo le van a llevar las cosas, eh, asegurarse de que estén tomando sus medicamentos, por ejemplo, o si necesitan algún requerimiento de salud en particular, es súper importante que los adultos mayores no discontinúen sus tratamientos farmacológicos o cualquier tipo de tratamiento que estén llevando para evitar cualquier tipo de descompensación de su cuadro de base que implique tener que salir a consultar. Eh, y también lo, lo, los adultos mayores, eh, también es importante que no se sobreinformen, sino que obtengan la información justa y necesaria de los medios y las fuentes confiables y en dosis, la justa y necesaria para yo estar informado de lo que está pasando, pero sin sobreinformarme sobre aquellas cosas que yo, no, que yo no puedo hacer mucho, sobre, sobre las cuales no puedo, no puedo tener ninguna injerencia. Correcto, además que esa sobreinformación tanto en los adultos mayores como también en otros grupos etarios, puede eh, ser perjudicial, ¿no? O sea, es un bombardeo de tal nivel, de tal el nivel de estimulación permanente, que al final uno se angustia solo por esa información, ¿no? Exacto. En el fondo, eh, la información que está circulando es mucha, es excesiva, y a veces no siempre está filtrada y metabolizada para que la gente la comprenda o la, uh -huh. la, la retenga de una forma que sea saludable entonces eh, estamos en una pandemia donde la sensación de falta de control sobre las cosas es súper grande entonces si estamos expuestos a información que de repente puede ser violenta o, o muy difícil de, de metabolizar eh, nos, nos aumenta esta sensación de falta de control y de incertidumbre entonces eh, por eso es, muy, es mucho más recomendable eh, darse un tiempo específico al día para conectarse y revisar la información en, en fuentes que sean confiables y en, en tiempos cortitos de tiempo. No necesito saberlo todo porque con mucha de esa información no tengo mucho que hacer, sino que uh -huh. estar informado pero no excederme en, el, en, en la información a la cual accedo. Perfecto, claro, porque pasando a otro nivel etario donde esto también puede ser muy importante para irnos al otro extremo, eh, la situación de los niños y las niñas Perfecto. y aún de los adolescentes que podríamos homologar, me parece, eh, es complicado porque ahí agregamos un aspecto además que, eh, que hemos tratado en otro curso del, de la universidad que tiene que ver con la educación, ¿no? el cierre de, de los establecimientos educacionales y por lo tanto hasta este momento muchos y muchas niñas, niños, ah. adolescentes ya empiezan a ver con cierta inquietud que el año transcurre y transcurre y empiezan a surgir entonces temas como la repetición, el rendimiento, la prueba, la PSU para muchos, en uh. fin. ¿Qué hacemos ahí como familia y qué hacemos ahí también como sujetos, no? particularmente los más grandes? Uh. Claro, los, para los niños es una situación bien difícil en particular, eh, por la cual yo creo que es importante en primera instancia, en, en términos de del nivel familiar, que eh, la familia esté súper disponible y súper eh, atenta a las necesidades emocionales de los niños. Uh -huh. Estar dispuesto a responderle las preguntas cuantas veces sean necesarios y explicar lo, lo que está pasando alrededor de una forma que sea comprensible y de acuerdo al, al nivel de desarrollo del niño. No hacer como que no está pasando nada porque los niños igual se dan cuenta de todo. Entonces uh -huh. es súper importante... Eh, aterrizar la información a los niños, a, a su lenguaje, a su nivel de desarrollo y siempre transmitiendo un mensaje de contención y de disponibilidad. es Como, está pasando tal situación, pero yo estoy aquí para cuidarte, en el fondo, como adulto. Eh, eso por un lado. Y estar muy atento a, lo, a los cambios conductuales y emocionales de los niños porque puede ser que estén más demandantes, un poco más irritables, eh, o que le cueste dormir a veces et etcétera, entonces eso, esos elementos son súper importantes eh, y con lo, que, lo que tú preguntas sobre el tema académico igual es un tema que no es menor porque no sé si es un momento adecuado para estar preocupados de los rendimientos y las exigencias a los niños es importante darle continuidad a, a temas académicos, estoy de acuerdo, y que se mantengan dentro de las rutinas diarias, pero también atendiendo a, a, a, a las mismas condiciones de los niños. Si nosotros mismos no podemos rendir 100% como rendiríamos habitualmente, mucho menos los niños, que, que, que en el fondo también le cuesta metabolizar lo que está pasando. Entonces, aterrizar las expectativas que tenemos sobre los niños en términos académicos exigirles en la, en la justa medida, pero siempre con la flexibilidad y el acoger en sus necesidades particulares. Eso es particularmente importante con el tema que conversábamos antes de la información, porque claro, ellos están viendo oh. que se preocupan, que hay reportajes, que qué va a pasar con el colegio, Exacto. con los colegios, en fin. Eso no es algo que a ellos les tenga que preocupar en este momento, porque esa es una situación que otros... Otros resuelven, Tienen ¿no? Que lo, que, lo que hemos conversado en este curso y en otros es que lo importante hoy es que ellos estén tranquilos, contenidos, uh. que sepan que, como ha ocurrido ya en otros países, ¿verdad? Eh, eventualmente incluso el año escolar puede ser cerrado, puede ser cancelado porque hubo situaciones más allá de la voluntad uh. de todos, ¿no? Claro, todos quisiéramos mantener nuestra vida normal, pero... Eh, ante la emergencia sanitaria, no es posible otra situación que hacer lo que podamos hacer, ¿no? En ese contexto. Exacto. Exacto. Uh -huh. Claro. Y, eh... y también, y también sí. en particular con los adolescentes, eh, bueno, los adolescentes están en un momento vital donde es súper necesario el contacto social con sus pares. Ah. Entonces, es importante que en este contexto... Hayan ciertos límites con respecto al uso de la tecnología digital, pero también que se permitan ciertos espacios, porque parte del desarrollo de la integridad psíquica y de la identidad en la adolescencia tiene que ver con el contacto con los pares. Entonces, que haya un manejo seguro, pero flexible de las tecnologías, no tan limitante ni rígido, sino que se les permitan ciertos espacios de, de independencia y de, de contacto con sus pares, con su grupo de pares. Perfecto, entonces ahí es muy importante porque claro, en, en la adolescencia es por definición un periodo crítico de la existencia oh. con o sin pandemia, ¿no? Entonces en el contexto de oh, un adolescente además que no puede salir sin perjuicio de que claro, los adolescentes además tienen una posibilidad de uso por su nivel generacional de uso de los recursos tecnológicos bastante superior probablemente a todo el resto de la familia, ¿no? De todas maneras. Uh -huh. Y ahí también hay que ser cuidadosos, ¿no? De que eso tampoco se lleve al Exacto. extremo de que se aíslen del resto a través del medio tecnológico, ¿no? Claro, en el fondo que hayan espacios de contacto, pero que esos espacios sean resguardados y sean supervisados también. Ese equilibrio flexible entre la independencia del adolescente, pero también la supervisión y el acompañamiento de los adultos. Perfecto. Eh, y las mujeres, particularmente las mujeres, ¿qué...? ¿En qué situación se encuentran ellas que, eh, eh, a mi juicio y mirado desde un espectador de esto, uno entiende que la mujer primero es muy probable que en el contexto de la cultura chilena tenga mucho trabajo durante el día, ¿no? Eh, sí. No siempre compartido. Y por otro lado, claro, hemos asistido, estamos viendo también la información respecto al aumento de la violencia intrafamiliar, sí, sí, sí. porque claro... La convivencia permanente con alguien no siempre resulta ser un tema fácil de asumir, ¿no? no. Claro. Eh, bueno, el, el género en sí mismo, el género femenino, implica una carga social en nuestro país en culturas eh, como la nuestra, que es súper importante. Primero, porque el rol de la mujer está mucho más orientado en, en nuestro país y en culturas similares a la nuestra, a, al cuidado de, de terceros, y ese cuidado no es remunerado necesariamente. Entonces, además de tener que cuidarse y tener un rol eh, socialmente impuesto, de cuidado de niños, de, de, de familiares, ahora muchas veces se le suma el rol de cuidar enfermos, y eso es una sobrecarga de trabajo súper importante y que muchas veces no está distribuida de forma justa y equitativa en, en gen, por género. Eh, entonces, ese es un, ese es un elemento súper importante a, a, a, a considerar. Entonces... Eh, cuando, nosotros cuando se planifica en familia las actividades diarias de, de la, del hogar, ya sea compras, aseo, cuidados de enfermos, etc., la idea es que haya una distribución eh, equitativa y justa en términos de género y en términos etarios también. Hacer participa la familia de los procesos de cuidado y de, de mantención del de, de hogar. Mm. Y por otro lado, eh, bueno, eso, esto es estadístico en el fondo, ha, ha aumentado la violencia de género, eh, en sus diversas formas. Digo género no intrafamiliar porque muchas veces la violencia no necesariamente está dentro de la casa, sino que eh, el, el, el elemento de subordinación de poder tiene que ver con el género en sí mismo, como, como, como, como, como lo dice la, la modificación con la ley Gabriela, por ejemplo. Eh, y claro, se han aumentado las necesidades eh, en términos de violencia de género, particularmente en nuestro país bajo la pandemia, por el encierro, por las condiciones adversas, por eh, las dificultades psicosociales a las cuales está sometida la mujer. En ese sentido, también eh, es súper importante tener en consideración este número de emergencia del 1455, que es el Fono Mujer, en el fondo, y eh, mantener el contacto con pares, con mujeres, con familia, de tal manera de tener una red de apoyo suficiente que si yo necesite eventualmente tener que salir de casa o mantenerme seguro, segura, eh, cuente con esta red de apoyo eh, efectiva perfecto, y en el caso de los hombres, alguna eh, especificidad algún cuidado bueno, ya vimos que esta eh, división equitativa de los trabajos debiera ser un elemento al que se abra buena parte del, de la cultura masculina chilena, ¿no? Eh, pero seguramente claro. hay otros elementos que sumar a ello, ¿no? Claro, eh, y yo no solo diría en los hombres, pero en general en la población trabajadora eh, la adversidad laboral es una situación bien compleja. Entonces, uh -huh. eh, yo diría que eso ha sido un factor estresante para muchos hombres, pero también para muchas mujeres el, el no saber qué va a pasar bien con su trabajo o que han perdido su trabajo. Y En ese sentido es, es importante que mantengan cierto contacto con sus redes de apoyo, quienes pudiesen ayudarlos en términos eh, económicos, sociales, y también... Eh, se informen con sus redes locales de apoyo social, ya sea con la municipalidad, con los centros de salud, eh, de tal forma de amortiguar un poquito el impacto que tiene la pandemia sobre nuestras condiciones de vida. Uh -huh. Y finalmente, estimado eh, Tomás, cuando las manifestaciones psicológicas o algún signo en particular o algunos signos en particular ya debieran ser atendidas por profesionales debiéramos pensar aquí hay que detenerse, ya no tengo las herramientas para eh, administrar yo esta situación y por lo tanto debería eh, pensar en una consulta y cómo hago esa consulta en este contexto no tú ya nos has hablado de vale. una ...de acudir a estos centros municipales. Eh, ¿Es esa la, la posibilidad? ¿Hay algún teléfono? Mm. Eh, bueno, primero contextualizar que es normal que muchas mucha sintomatologías... ...se nos exprese de, de forma variable. El momento de consultar es un, es un momento eh, súper subjetivo... ...que tiene que ver con cuando ya esta sintomatología es tan intensa... ...y tan eh, sostenida en el tiempo... Que ya me dificulta mucho mi, mi rendimiento familiar, mi, mi desarrollo diario. Eh, cuando aparecen síntomas, por ejemplo, del de ánimo, el ánimo bajo, la angustia ya no es un día ni, un, ni unas horas, sino que ya se mantiene dos, tres semanas en el tiempo, cuando ya las dificultades para dormir son demasiado intensas, cuando la angustia ya se me manifiesta como crisis de angustia muy frecuentes y no las puedo controlar. Eh, cuando, eh, por ejemplo, aparezcan ideas de hacerse daño, ideas suicidas o ideas de agresión a terceros, cuando ya tenga algunos episodios de descontroles de impulso que puedan implicar eh, fenómenos de agresividad, por ejemplo. Eh, uh -huh. Esos son momentos en los que hay que consultar y en ese sentido es importante transmitir eh, a, a la población que los centros de atención primaria y los centros de salud en general, a pesar de estar eh, volcados en gran medida hacia el cuidado de personas eh, infectadas con coronavirus, eh, sostienen eh, eh, la salud mental también de, de la población. O sea, los centros de atención primaria están funcionando con sus equipos de salud mental. En ese sentido, la primera puerta de acceso al sistema público es la atención primaria y es, sería bueno que eh, los familiares o las personas se contacten con su centro de atención primaria y el centro de atención primaria probablemente, dependiendo de la modalidad de cada comuna, puede ser que inicialmente esté haciendo eh, evaluaciones remotas y a partir de esa evaluación remota se ve la necesidad de si necesita eh, tratamiento de salud mental en el consultorio o no y de necesitarlo, si necesita atención primaria o si ya necesita un nivel especializado de, de tratamiento. Eh, de salud mental, que ahí ya serían los centros de salud mental comunitarios o, o, o a nivel hospitalario, en caso de ser necesario, pero, pero están funcionando. Probablemente están funcionando a un ritmo un poco más, más difícil de llevar, pero, claro. pero se sigue sosteniendo la salud mental de todas maneras. Perfecto. Por lo tanto, la sugerencia, la recomendación es que frente a cualquiera de, esas, eh, de esos indicios, ¿no? esa sintomatología que tú has mencionado, acudamos, nos contactemos con nuestros centros de atención primaria de salud de locales, comunales, para tener allí una primera consulta probablemente a través de un sistema telemático y, e ir avanzando. Y eso puede hacerlo, claro, la propia persona, si tiene la suficiente conciencia al respecto, pero también lo puede hacer algún familiar que, haya, que observe estos comportamientos, ¿no? Exacto. Y también recordar que en este momento no me acuerdo el número preciso, pero que existe el, el número de Salud Responde, que es un teléfono de orientación eh, para, la, para el público general a nivel nacional, para que sepan orientar de algunas conductas a seguir respecto a dificultades de salud. Perfecto. Bien, estimado Tomás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por gracias tu tiempo, por tus sugerencias, por tus recomendaciones. Y te pedimos, por favor, que te cuides mucho. En tu trabajo, porque... Igualmente, ustedes igualmente. son hoy día los que... Y las, las y los que nos están protegiendo frente a esta situación inédita, histórica y muy compleja para vivirla, ¿no? Un abrazo grande y que estés muy bien. Uh -huh. sí. Un abrazo grande que se cuiden mucho. Se cuiden mucho. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao. Estimadas y estimados participantes una conversación muy grata eh, con eh, el doctor Tomás Serón, psiquiatra quien está precisamente especializado hoy en día está desarrollando su trabajo en, eh, en el nivel municipal y además ha tenido experiencia que nos ha transmitido como para que tengamos primero tranquilidad respecto de que cualquier alteración en este contexto en el que estamos viviendo resulta esperable Y solo si se dan las condiciones que él mismo ha señalado, no tengamos ninguna duda en acudir a, a los centros municipales y luego iremos entonces a otros a otras instancias si así es necesario. Consideremos entonces estas indicaciones que nos ha dado el doctor Cerón y ellas se complementan con lo que expuso la profesora al inicio de esta videoclase. Con ello, cerramos esta etapa por esta semana y les deseamos siempre lo mejor. Cuídense mucho.